Voy a empezar a compartir pantalla. El título que me habéis propuesto es Atrapado en el ascensor social. Eh, y la no, vamos pues. ¿Estáis viendo la presentación, no? Sí, wow. se ve. Aquí, aquí mejor, ¿no? Desde el principio. Eh... La, el título que me habéis propuesto es Atrapados en el ascensor social eh, y quizás aquí lo que os quería proponer es empezar hablando de qué hablamos cuando hablamos de, de ascensor social y lo que está detrás de este, de este concepto es movilidad social, en realidad de lo que estamos hablando es de movilidad social y la movilidad social como los ascensores y como las escaleras mecánicas eh, tiene dos movimientos, suben y bajan. Eh, y la movilidad social también. Cuando hablamos de movilidad social, lo que tenemos que observar son dos movimientos. El, un movimiento ascendente, eh, que es la probabilidad que tienen las personas que han nacido en hogares con pocos recursos y en barrios o entornos desfavorecidos de poder mejorar a lo largo de su trayectoria vital el, el origen social, la posición en la que, en la que nacieron. Pero también eh, está el otro movimiento, el movimiento social descendente, es decir, la probabilidad que tienen las personas que han nacido en familias con altos recursos y en entornos y en barrios privilegiados de poder descender en la, o de poder empeorar de manera relativa eh, su posición social si lo comparamos con el punto desde el que partieron. Una sociedad que asegura igualdad, en una sociedad que asegura igualdad de oportunidades deberíamos poder observar estos dos movimientos de manera fluida, es decir, que eh, la posición en la que, en la que, que conseguimos en la, en la edad adulta eh, tenga, no, no nada, pero al menos poco que ver con nuestro punto de partida, para eso deberíamos observar movimientos sociales tanto ascendentes como descendentes de manera fluida. Y entonces, ahora nos tendríamos que preguntar, ¿Cómo funciona nuestro ascensor social? ¿Cómo, eh, ¿cómo es nuestra, nuestra movilidad social? ¿Cuán flexible es nuestra movilidad social? Y aquí lo primero que tendríamos que decir es que nuestro ascensor social funcionó muy bien. Las generaciones eh, nacidas entre los años 20, 40, 50, cuando observamos los niveles educativos de estas generaciones, estaban muy alejados de la media europea. Eh, nuestro, nuestros niveles eh, educativos eran bajos. Eh, los hijos de estas generaciones, los hijos y los nietos de estas generaciones tuvieron un despegue, ¿no? un movimiento social ascendente muy importante, eh, de manera masiva. Eh, esta, los, hijos, los hijos y nietos de estas generaciones eh, mejoraron sus niveles educativos y esto quiere decir que observamos también una mejora en los niveles de bienestar eh, en términos de ingresos y de ocupación que alcanzaron estas generaciones. Este movimiento social ascendente tan impresionante en los años 90 se empieza a ralentizar eh, y a partir de esta década lo que empezamos a ver es que el movimiento de subida eh, de nuestro ascensor social empieza a ir eh, pues, más lento ¿no? De, ya, ya no es tan ágil como lo fue, sino que empieza a ir más lento. Eh, esto es lo que en el año 2018 eh, mostraba este informe de la, de la OCDE, que eh, ya este es un informe de referencia, porque quien, eh, quien vuelve, eh, vuelve a instalar o al menos lo hace, eh, hace que el tema vuelva a estar en el centro de, de, del debate. Eh, lo que analiza es cómo está funcionando el, el ascensor social en los países de la OCDE eh, y, por supuesto, también en España. Y lo que muestra este informe es que eh, son las muestras, eh, la fatiga, eh, lo que, el resultado de la fatiga de, de este ascensor. Eh, lo que muestra es que el origen familiar cada vez pesa más. ...a la hora de explicar los niveles de bienestar que, que, que logran conseguir las personas en nuestras sociedades... ...y España es una buena muestra de ello. Eh, os voy a compartir un par de datos solo para ilustrar eh, cuán lento va subiendo este, este ascensor social. Eh, la OCDE decía que solo uno de cada diez hijos de padres con nivel educativo logra terminar eh, los estudios universitarios. Que la mitad de los hijos de trabajadores manuales en España... Eh, son, eh, son también a su vez en la vida adulta trabajadores manuales. Cuando miramos el conjunto de la OCDE, eh, este, esta cantidad es solo un tercio, es decir, que en España eh, el cero no, el, la, la ocupación, eh, la, una, una ocupación eh, con una baja cualificación tiene un mayor peso en la transmisión a través de las generación. Y mientras que la OCDE el porcentaje de directivos cuyos padres fueron trabajadores manuales, casi uno de cada cuatro en España nos llega a uno de cada cinco. Es decir, eh, la posición en la, en la estructura socioeconómica en España se hereda. Eh, y esto es coincidente con otros estudios que tenemos y aquí, eh, Javier Polavieja, eh, Gostas Anderson eh, han, han hecho estudios de, de referencia con los datos de España y lo que, y lo que habíamos venido eh, viendo, lo que los estudios han mostrado es que en España el peso del origen familiar es... Se ha vuelto cada vez más importante a la hora de explicar nuestros niveles de bienestar y los niveles de ingresos individuales. Eh, en España, en un tercio de los casos, los ingresos de las personas adultas son explicados por su origen familiar. En países como Dinamarca, por ejemplo, eh, es un, se explican un 15%. Esto quiere decir que tenemos la mitad de igualdad de oportunidades que el país caminado. Eh, hay un efecto marcado de las condiciones sociales que se tienen en la infancia y que se proyectan a lo largo de toda la vida adulta. Eh, como aquí estamos, gente que nos dedicamos principalmente a la pobreza, nuestro centro de atención está en el movimiento social ascendente, ¿no? En, eh, en cómo afecta la pobreza a la movilidad social. Pero lo cierto es que. Lo que peor funciona en nuestro país es el movimiento social ascendente, es decir, el peso del origen familiar eh, protege sobre todo de acabar en, pos en posiciones más bajas del origen, eh, de la, en posiciones más bajas en comparación a aquella con la que se empezó. Esto es lo que en sociología se llama el suelo de cristal, es decir, eh, es el suelo, el... En la red de seguridad que protege a aquellos que han nacido en familias con altos ingresos y en entornos privilegiados de poder bajar, eh, eh, de poder empeorar comparativamente en la escala social. Las familias, todas las familias, desde la más pobre hasta la más rica, movilizan todos sus recursos, eh, sus ingresos, su red de contactos para poder ofrecer a sus hijos eh, las la, la mejores de las oportunidades. Lo que pasa es que aquellos que vienen en entornos privilegiados movilizan una cantidad importantísima de recursos y son capaces de acaparar las mejores oportunidades para, su, para sus hijos e hijas. Eh, esto eh, explica esto, por qué acabamos viendo en determinadas posiciones a determinados personajes ¿no? eh, que vienen de entornos privilegiados y que acaban siendo, pues, estando ahí en lo más alto. Esto tiene una cara B. Porque las buenas posiciones no son infinitas. Y por cada persona que, cuyas aptitudes son cuestionables, eh, hay muchas otras talentosas eh, que se han quedado sin, esta, eh, sin poder ocupar esas posiciones. Esto, más allá del de, eh, chiste de poner un par de personajes eh, eh, controvertidos, eh, está apoyado por muchísima líneas. Esto Os pongo dos, dos estudios de referencia eh, sobre el, sobre el, el suelo de, de cristal, uno hecho en Estados Unidos, otro en Reino Unido con miles y miles de casos que se han seguido desde la infancia o desde la adolescencia hasta la vida adulta. Lo que hacen es medir las habilidades tanto cognitivas como no cognitivas e identificar a aquellos que destacan tanto por su bajo rendimiento como por su alto rendimiento y lo diferencian eh, por el tipo de origen familiar y ven cómo se comportan a lo largo de la trayectoria. Eh, lo que la evidencia muestra es que, hay, una hay un grupo preocupante de personas que han mostrado eh, bajo rendimiento en los test, pero que vienen de familias, eh, eh, familias privilegiadas que no descienden en la escala, es decir, que ocupan eh, posiciones de poder y con altos ingresos. Y, y más preocupante aún, diría yo, vemos niños y niñas, vemos a personas adultas que fueron niños y niñas con altas capacidades que no consiguieron terminar estudios universitarios. Eh, esto es un, eh, estu un, un estudio, un, un, un artículo de eh, Carlos Gil Hernández, Fabricio Bernardi y un tercer señor cuyo nombre no voy a atreverme a pronunciar, eh, que ponen en relación eh, el, los ingresos que se logren en la vida adulta comparándolo con el origen social familiar, todos los otros factores se, se controlan. Esto es lo que muestra esta tabla. Esta tabla muestra a un mismo nivel de ocupación eh, y controlando por todos los otros factores. O sea, la única diferencia aquí es el origen familiar, ¿no? es el, el, el origen social, el origen económico-social de esta familia. Y aquí lo que vemos es que personas con similares niveles de estudio y con eh, distintos tipos eh, con el similar tipo de ocupación eh, tienen una diferencia en los ingresos mensuales de entre 256 y 454 euros mensuales. Es decir, eh, la, el origen familiar no solo tiene un peso en términos si vas a lograr o no un determinado nivel educativo, sino que incluso en un mismo nivel educativo el nivel de ingresos al cual puedes aspirar eh, también va a cambiar dependiendo de de origen familiar. Esto es lo que llamamos el suelo pegajoso, es decir, eh, las condiciones eh, en las que niños y niñas que vienen con, de familias de bajos ingresos y en barrios y en entornos desfavorecidos que les van a dificultar el poder eh, el, el poder mejorar sus condiciones de vida, tener oportunidades desde el inicio de la vida que acaben eh, teniendo como resultado unos mayores niveles de bienestar, un movimiento social ascendente, no poder mejorar eh, tu posición en la escala social independientemente de la familia que hayas nacido. Lo que los estudios nos muestran tanto eh, del suelo de cristal como del suelo pegajoso es que este, este movimiento, la probabilidad de poder cambiar la posición en la cual naciste es baja, y en España es eh, llamativamente baja. En esto, la pobreza infantil tiene un lugar muy importante, eh, porque eh, la, las condiciones en las que se nace eh, y en las que se vive en la, durante la infancia eh, van a proyectar una sombra que, se va, que va a eh, ensombrecer eh, a las siguientes generaciones. Eh, cuando hablamos, eh, y esto es, eh, pues a esto nos referimos cuando hablamos de la transmisión intergeneracional de la pobreza, ya lo eh, decía Viti al, al inicio, que son eh, todas aquellas dificultades que enfrentan las personas que nacen en hogares pobres, en familias pobres y en barrios y en entornos desfavorecidos, eh, las dificultades que tienen para mejorar sus condiciones de, de vida. Si os fijáis, estoy todo el rato hablando de familias y de entornos. Porque cuando hablamos de transmisión intergeneracional de la pobreza no solo hablamos de la familia las familias están en barrios. Eh, lo decía ahorita al principio, es muy diferente eh, vivir en un barrio chabolista que en un barrio de, de clase media. Y la, la familia, por supuesto, tiene un, un peso fundamental, pero no es el único, el único peso. Y eh, lo que vemos es que eh, los territorios también importan. Importan mucho. Eh, Vuelvo, las dificultades que se han experimentado durante la infancia y la adolescencia son un caldo de cultivo eh, que van a, a eh, aumentar la probabilidad de que, este, de que el origen social se reproduzca. Eh, las grandes desigualdades de ingresos entre las familias van a, eh, a influir en el nivel de inversión que van a tener las oportunidades de estos niños y niñas. Es decir, eh, estos, eh, eh, las actividades extraescolares. A las, que se, a las que se accede tanto durante el curso escolar como durante los veranos. La probabilidad, los recursos que pueden movilizar las familias cuando se enfrentan a un problema, desde una nevera rota hasta eh, que el niño tenga problemas con las ecuaciones. La, la, la cantidad de recursos que pueden movilizar para poder resolver esos problemas son muy distintos y esto va a influir en que un pequeño problema abre una brecha que acabe en un fracaso escolar o que sea un pequeño problema que se resuelva con la suficiente cantidad de recursos a tiempo que acabe en una meta, ¿no? Esta es la gran diferencia entre nacer y crecer en un hogar pobre que nacer y crecer en una familia de de, de clase media con de clase media o más con recursos eh, y con y con eh, con todo tipo de recursos tanto materiales como no materiales para poder invertir en en, en los niños y las niñas. Esto no solo tiene que ver con la, cantidad, con la cantidad de dinero, con los ingresos que se tenga, también tiene que ver con otros factores, como por ejemplo, eh, eh, la relación que, se, que tenga esos eh, es eso. padres y esas madres con el mercado laboral. Hay, una, eh, hay un estudio muy interesante de Jennifer Ruiz, que, uh, Jennifer Ruiz Valenzuela que muestra cómo los hijos... De padres con contratos permanentes tienen una probabilidad de graduarse en, en estudio, en, o sea, de acabar la secundaria, ocho puntos mayor que aquellos, hijos que, antes, eh, que aquellos hijos de padres con contratos temporales. Es decir, no solo tiene que ver con el nivel de ingreso, sino también con otros factores. ¿De qué manera, a través de qué mecanismo esto opera? La verdad es que aún lo desconocemos, pero sabemos, porque tenemos una evidencia, eh, más allá de toda duda, que muestra que estos mecanismos funcionan. Eh, y esto es interesante, porque una de las grandes pescas negras del mercado laboral en España ha sido la temporalidad. Eh, una condición que ha, ido, que ha ido mejorando radicalmente a partir de la última reforma laboral, con lo cual va a ser interesante ver cuáles son los efectos que va a tener eh, una, las mejorías que estamos viendo en el mercado laboral, tanto por el aumento del empleo eh, como por la por la baja en la temporalidad y en el tipo de, de contratos que va a tener no solo en los trabajadores y trabajadores sino también en el efecto que tienen a nivel educativo de esos niños y niñas. Este es simplemente una esquemita para mostrar que la pobreza infantil y experimentar pobreza en la infancia es algo que, eh, que va a determinar y que es una pieza fundamental en el mecanismo de transmisión intergeneracional de la pobreza. Aquí os pongo algunos datos eh, del último módulo de transmisión intergeneracional de INE. INE cada ciertos años hace un módulo específico sobre, eh, sobre transmisión intergeneracional. Y aquí lo que vemos es que, creo que aquí lo tengo, se me cuesta mucho, bien, así. que uno de cada tres hogares eh, que crecen con un... Eh, esto es, perdón, no he explicado la tabla, son las tasas de pobreza. De las personas adultas en función del de nivel educativo que han tenido sus padres. Eh, su, sus padres. Eh, esto es de, eh, la pobreza que las personas recuerdan o que reportan durante la adolescencia de los 14 años. Aquí está, el, el, en las barras amarillas está el total. Eh, con, en las barras verde claras están aquellas personas que tienen hijos y en las barras verde oscura las personas sin hijos. Lo que vemos primero es que aquellos, eh, independientemente de la, de la ocupación, en la mayor parte de ellas, las personas que tienen hijos presentan mayores tasas de pobreza y que aquellos que son hijos de personas que tenían ocupaciones eh, elementales tienen tasas de pobreza actuales mayores que aquellos que tenían eh, padres con ocupaciones... Eh, o, ocupaciones más altas y con mayores niveles educativos y que muy probablemente tienen también mayores ingresos. Aquí lo vemos en función de los ingresos. Y lo que mostramos es que más de la mitad de las personas que nacieron en hogares con situaciones económicas muy dificultosas son ahora, eh, están ahora actualmente en pobreza y que, aquellas, y que las personas para quienes tienen hijos, estas tasas de pobreza son mayores. Nos interesaba diferenciar entre aquellos con hijos y sin hijos porque esta es eh, la siguiente vuelta del círculo de la pobreza. ¿no? Estas son las condiciones en las que se en las que nacen y se crían los niños hoy, eh, que muy probablemente eh, van a condicionar, no determinar, van a condicionar eh, la pobreza que vivan eh, esos niños eh, en, el, en, en el futuro. Esto es lo que llamamos el círculo de la pobreza, es decir, eh, la dificultad que enfrentan la, y la mayor probabilidad que tienen los hijos de personas eh, los hijos y nietos de personas que han vivido en pobreza de ser pobres cuando sean adultos. tiene esto la pobreza infantil es la principal vía de reproducción intergeneracional de la pobreza. Eh, os pongo este estudio aquí que eh, eh, lo hace Sara John y su equipo eh, lo que analizan los distintos módulos de transmisión intergeneracional y esto es interesante porque además eh, incorporan aquí a los, a los abuelos ¿no? el efecto que tienen también los abuelos eh, os recomiendo que, que lo reviséis, eh, analiza además eh, incorpora otras, eh, otras eh, dimensiones como por ejemplo la intensidad de la pobreza, nivel educativo el origen migrante, etc. Eh, ¿Cuáles son las conclusiones que sacan de este estudio? Primero que cada uno de cada cinco personas que este con dificultades económicas, vive en pobreza severa, es decir, en pobreza extrema, y que uno de cada tres personas que, que, eh, que fueron criados en pobreza experimenta privación material. Y esta es una probabilidad mucho más alta que aquellos que no, eh, tuvieron, eh, que no vivieron durante su infancia o durante su adolescencia, en, eh, no, no enfrentaron eh, dificultades económicas. Para el caso de los abuelos, lo que ven es que seis de cada 10 niños con abuelos que criaron a sus hijos en situación económica eh, dificultosa son hoy, están hoy en pobreza, están hoy digamos, en, el, en el 2019 y que los nietos de los abuelos que criaron a sus hijos en pobreza triplican la probabilidad de encontrarse eh, por debajo del umbral de la pobreza extrema. Aquí vemos cómo la pobreza se transmite generación tras generación y que afecta no solo a la probabilidad de estar en pobreza, sino también a, la, a una mayor probabilidad de estar en pobreza extrema y de experimentar privación material. Eh, no todo es negativo. Una de las conclusiones del el informe muestra es que eh, la transmisión intergeneracional de la pobreza ha mejorado ligeramente en tres puntos eh, en este último módulo. Eh, y... Eh, nosotros creemos eh, que, que muy probablemente eh, esta, o, o, esperamos y aspiramos a que, a que en el siguiente módulo de transmisión intergeneracional podamos ir registrando esta, esta leve mejoría que se ve en el, en el último módulo se pueda ampliar. Se puede ampliar porque, por un lado, eh, tenemos lo que habíamos dicho, ¿no? los efectos en la mejora en el mercado laboral y eh, que se van a ir viendo a lo largo de estas generaciones. Eh, y, y esto quiere decir que, eh, que también vamos a tener un efecto en el nivel, tanto en el nivel educativo como en el, en el nivel de ingresos de estas familias, eh, también porque han disminuido eh, y observamos una una considerable mejoría en las tasas de abandono escolar, que ha sido uno de los grandes retos de España, que mostrado, ha sido durante muchos años el país que mostraba una mayor tasa de, de abandono eh, escolar. Esto se está, se está revirtiendo y se está revirtiendo no solo, se está mejorando no solo para aquellos hijos e hijas de... Eh, con, con, con familias con ingresos medios o altos, sino que también está mejorando para aquellos hijos e hijas de hogares con ingresos bajos. Eh, y también lo que hemos eh, ido viendo es que en los últimos años eh, ha ido también disminuyendo de una manera muy importante los hijos e hijos, que, los niños que viven en hogares sin ingresos, eh, tanto de salarios como de, de, de prestaciones y ayudas contributivas. Y esto es... Eh, Afecta solo a un pequeño número de, de hogares, pero es un indicador positivo. Eh, es un indicador positivo, pero la experiencia internacional nos enseña, y en esto principalmente me refiero a Reino Unido, que durante una década completa aumentaron de manera muy importante su inversión eh, para aliviar la pobreza infantil, centraron eh, la pobreza infantil y mostraron una mejoría eh, muy importante en los indicadores de pobreza infantil que afectó, los hogares con niños son los hogares más frecuentes, con lo cual afectó a, a, un, a un volumen muy grande de hogares en, en pobreza eh, y esto mejoró también eh, los mecanismos de eh, transmisión intergeneracional de la pobreza. Es decir, eh, esta, esta fuerte inversión en infancia tuvo efectos muy positivos que empezaron a menguar cuando, eh, lo, cuando la inversión eh, empezó a, a, a disminuir. Esto es una llamada de atención porque esto nos muestra que tenemos que invertir más y mejor en la infancia y que este esfuerzo tiene que ser sostenido. Y la importancia de invertir en infancia tiene que ver con asegurar el que este mecanismo de transmisión intergeneracional de la pobreza se rompa. Aquí solo tres claves, no sé cómo voy de tiempo, supongo que mal. Eh, Te quedan cinco eh, minutillos, Gabriel. Bueno, estoy. Bien. <risa> eh, entonces... Eh, Aquí hay tres factores eh, que debemos considerar de cara a pensar políticas públicas. Sabemos que eh, el impacto que tiene la pobreza y la pobreza en la infancia va a ser mayor en función de estos tres criterios. El primero es la severidad. Las consecuencias van a ser mayores cuanto más grave sea la pobreza que se experimente. No es igual eh, experimentar pobreza moderada que experimentar pobreza grave. Y las consecuencias tanto para el bienestar de los niños y niñas en el presente como a lo largo, eh, a lo largo de la trayectoria vital van a ser mayores, cuanto, cuanto más grave sea la pobreza que se experimente. Por otro lado, la exposición, el tiempo de exposición a la pobreza. Y aquí lo que vemos es que la, eh, los niños y niñas que viven pobreza crónica eh, es decir, cuanto mayor sea el tiempo de exposición, mayores serán las consecuencias negativas a la pobreza. Y aquí la pobreza crónica eh, debería ser nuestra principal preocupación. Y por tanto, aquellos hogares que sabemos que experimentan pobreza crónica con mayor, eh, con mayor probabilidad, como son los hogares monomarentales, que, son, que es el tipo de hogar que experimenta eh, mayores niveles de cronicidad en la pobreza mucho mayores que el resto tipo de tipo de, de hogares. Y aquí hay un factor de género importante, lo que vemos, eh, y en el alto comisionado hicimos un, un documento breve que analizaba específicamente las tasas de pobreza de los hogares monomarentales, diferenciando el, el sexo de la persona que es jefa de hogar, ¿no? O sea, diferenciamos los hogares eh, monoparentales con un hombre en la cabeza de los hogares monomarentales con una mujer a la cabeza y lo que veíamos perdonad que no he eh, eh, puesto gráfico pero lo podéis consultar en nuestra página web es que, la, que aquellos hogares eh, que, que tienen solo un hombre y, y, los, y sus hijos a cargo eh, experimentan tasas de pobreza muy similares al resto de los hogares, sin embargo aquellos hogares que tienen una mujer eh, a cargo de sus hijos experimentan eh, la pobreza eh, con el doble de frecuencia que el resto de tipos de hogares. Es decir, no es solo el tipo de hogar, también importa el género de una manera muy importante. Estos hogares experimentan mayor pobreza grave, o sea, una pobreza más grave, una pobreza más crónica. Vale, además de la severidad y, la, y el tiempo de exposición a la pobreza, también va a importar el ciclo vital. Y aquí lo que la evidencia nos muestra es que Cuanto antes se experimenta la pobreza, mayores van a ser eh, los eh, efectos y el impacto que tengan. No es igual experimentar pobreza por primera vez durante la adolescencia que experimentar pobreza durante la primera infancia. Durante la primera infancia los efectos van a ser mayores. Con lo cual, esto, para, para pensar también en el tipo de políticas que van a ir a, a, a paliar eh, la pobreza, tendríamos que llegar de manera más intensa a aquellos niños y niñas que están experimentando pobreza eh, severa y grave. Eh, tendríamos que llegar cuanto antes mejor, es decir, evitar que las situaciones de pobreza se vuelvan crónicas eh, y llegar cuanto antes mejor, es decir, eh, tener una especial preocupación en la primera infancia. En la primera infancia. Eh, vale, esto... Eh, son eh, algunos de los elementos que se han, que se han utilizado para, para pensar y para diseñar eh, garantía infantil. Esto no me voy a meter porque después va a, va a haber una mesa que lo va a explicar eh, con muchísimo detalle, con lo cual aquí solo por, solo por eh, mencionar eh, que, hay una, eh, que hay una preocupación eh, y un cambio de orientación en torno a eh, la... A, la desigualdad de oportunidades, la movilidad eh, intergeneracional y el especial eh, lugar que tiene la pobreza infantil como pieza clave para que estos mecanismos funcionen. Y hemos dejado de entender que la pobreza de los niños y niñas es un problema de esas familias para entender que hay una responsabilidad pública y social en aliviar la pobreza de niños y niñas. Eh, y porque entendemos que cuando hablamos de pobreza de los hogares, los hogares tienen... Eh, lo, hogares hay y familias hay de muchísimos tipos, pero que hay la presencia de niños y niñas, eh, lo que hace es que eh, aumenta la probabilidad de experimentar pobreza, con lo cual hay un factor diferencial, no solo en términos de las consecuencias que tiene para niños y niñas el experimentar pobreza, sino para esos hogares que tienen niños y niñas a cargo y que tiene que ser atendido de una manera específica y especial. Eh, hemos hablado del, del círculo de la, de, de la pobreza y hemos visto cómo opera cómo y cómo se transmite la pobreza de generación en generación. Lo que yo quiero eh, transmitir es que este círculo se puede romper, ¿no? Este es el logo del Alto, del alto Comisionado para la Pobreza Infantil y fue diseñado con esta idea detrás, con que podemos romper el círculo de la, de la pobreza, que además tenemos... En una enorme cantidad de evidencia que nos dice, que nos muestra el tipo de políticas que debemos implementar. Ya habíamos notado algunos criterios generales, llegar cuanto antes mejor, llegar de una manera especial a aquellos eh, niños y niñas que experimentan pobreza crónicas a aquellos hogares que experimentan pobreza crónica. También tenemos evidencia de que las transferencias de renta funcionan. ¿no? Eh, y que transferir renta a los hogares es la mejor manera de no solo de lidiar la pobreza económica, sino que también para el caso de niños y niñas tienen consecuencias, tienen efectos secundarios en términos de mejorar eh, su rendimiento educativo, mejorar el nivel de logro, de logro educativo, es decir, que acaben los estudios secundarios y que logren continuar con estudios eh, más allá de la secundaria obligatoria, eh, y también eh, experimentan... Eh, tiene efectos positivos en términos de salud, del estado de salud, de salud nutricional y de salud mental. Eh, los países que han implementado eh, eh, en las la décadas pasadas eh, políticas eh, ambiciosas al respecto muestran que lo que las familias hacen con el dinero que les llega es principalmente invertir más en educación, en las condiciones de la vivienda y en la alimentación, que son tres aspectos fundamentales para el bienestar infantil. Es, vale, yo me voy a quedar aquí porque ya debo estar en el tiempo, va a atentar a, a las preguntas, solo un último mensaje, y que tiene que ver precisamente con la probabilidad de romper el círculo. Lo que sabemos es que eh, la pobreza se puede eh, disminuir eh, de una manera muy importante si, si invertimos en ella. Eh, Ahora tenemos un reto, hemos pasado durante años eh, hablando sobre, eh, intentando combatir el negacionismo de la pobreza y principalmente de la pobreza infantil. Ahora tenemos un nuevo reto y el reto es combatir el derrotismo, porque la pobreza se puede erradicar, eh, tenemos evidencia de cómo hacerlo, ahora lo que tenemos que hacer es eh, no cejar en el empeño porque esta trinchera la tenemos que defender. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela, por todas tus, tus aportaciones, que estaríamos aquí muchísimo tiempo más, porque esto da para mucho tiempo y debate. Y, y nada, muchas gracias por compartir toda tu experiencia y el trabajo que llevas realizando desde muchísimos años. Ya estamos en, en tiempo, ya nos hemos pasado un poquito, pero si alguien tiene alguna pregunta, damos la oportunidad de lanzar una breve pregunta a Gabriela, si alguien se anima o tiene alguna cuestión que quiera trasladar o preguntar. De momento, en el chat, Olmar Sevilla nos preguntaba si en este informe que nos compartías ya se recoge el impacto de la pandemia, de la crisis post-pandemia. Vale, no sé de cuál informe, de, de cuál de todos los informes sí. que, que, que puse se refiere, pero aquellos que tienen que ver con el módulo de transmisión intergeneracional son desde, desde hasta 2019, porque estos módulos se hacen cada ciertos años, con lo cual aquí todavía no tenemos el efecto de la pandemia. Lo que sí podemos ver es que, eh, y en esto tenemos, tenemos un problema con los datos de, de, de pobreza general, ¿eh? Eh, tenemos un, un problema grande. Uno de ellos eh, es que, Vemos en los datos de pobreza económica, vemos con dos años de anticipación, es decir, la última encuesta de condiciones de vida lo que nos está mostrando es los, son los datos de pobreza en el 2020, el año de la pandemia. Ahí todavía vemos eh, eh, los indicios del escudo social que se, que, se pudo, que se puso en marcha, probablemente el próximo año vamos a poder ver. Eh, no todos los indicadores, los indicadores de carencia material, eh, tienen que ver con el año en curso. Y aquí lo que vemos del año 2020 a 2021 es que hay una mejora. Es decir, que eh, la pandemia, y esto lo sabemos, eh, de, de, todas las, de todas las crisis y los grandes shocks que, que hemos experimentado, sabemos que tienen un impacto fuerte en aumento de la, de, de, de la pobreza, lo que estamos viendo y, y lo que esperamos ver eh, en este en este en, en esta crisis es que la recuperación eh, ha sido rápida porque se ha invertido eh, de una manera muy importante en, en poder paliar esos efectos, que es algo que en la crisis anterior no vimos. La respuesta que se, que se implementó en la crisis eh, económica eh, anterior de características muy distintas es cierto, fue la austeridad, pero esta no ha sido la respuesta en esta crisis. Eh, una crisis mucho más intensa y rápida. Eh, eh, mucho más profunda, ¿no? fue un bajón importante, eh, que esperamos eh, ver en los próximos años y en el próximo módulo de, de, de, de transmisión intergeneracional, vamos a ver cuál es el efecto que ha tenido no solo la pandemia y la crisis económica social sino también el tipo de respuesta que se, que se dio, que yo creo que es especialmente interesante.